sociales que sé que ustedes siempre están allí eh, pues opinando al respecto de la situación eh, o de las diversas situaciones sociales que están en, en, en cierne. Inicio preguntándole precisamente con relación a estas candidaturas independientes y sus aspiraciones y para este periodo próximo 2024 Don Saúl aspira a lanzarse nuevamente a lo que es la presidencia de la República. Bienvenido, don Saúl. Gracias, Edna, eh, Ricardo, todo el equipo que con ustedes laboran en este momento, a los oyentes, a quienes nos van a ver en redes, pues gracias por la oportunidad. Con relación a tu primera pregunta, debo decir lo siguiente. Cada vez más y de forma más evidente y descarada, se vienen cerrando los cauces de la participación democrática. Es más, cuando aparentemente había la posibilidad de que se estuviesen abriendo, la legislación lo que viene es obstaculizando la posibilidad de esas candidaturas que popularmente se le conocen independientes, pero que se llaman de libre postulación desde el punto de vista legal. Esta última reforma, en la que participan los partidos políticos tradicionales representados en la Asamblea, la Comisión Nacional de Reforma Electoral, y los magistrados del Tribunal Electoral han puesto una serie de condiciones todavía aún más caóticas para quienes aspiran a, a dichas candidaturas por la libre postulación. Y esto es lo que nos está indicando a nosotros es que están apuntalando la vieja partidocracia de siempre, e incluso con elementos que podrían llamarse nuevos, pero que siguen siendo de la misma estirpe en función tanto de su pensamiento económico como ideológico, es decir, el modelo económico no liberal, la falsa eh, expresión democrática y la defensa de los intereses de las élites económicas en Panamá. Y en ese sentido debo manifestar que incluso cuando usted empieza a revisar todo este mamotreto eh, creado para las candidaturas independientes encuentra toda una serie de problemas, voy a poner algunos ejemplos que creo que así se entiende mejor en un circuito plurinominal o nominal o, o no plurinominal para que pase de 10.000 electores, el candidato por libre postulación tiene que contratar un CPA un abogado, tiene que contratar eh, llevar contratos especiales para efectos de que pueda administrar, digamos de alguna manera, eh, los recursos que en su momento se les van a asignar, que son muy pocos, pero además eh, lo que pueda eh, recolectar en materia de financiamiento. Esta situación no se le pide a los candidatos de los partidos políticos tradicionales, por ejemplo. Eh, el financiamiento público electoral es mayoritariamente en este periodo electoral a los partidos eh, ya tradicionales y constituidos que para el tema este de los eh, candidatos por libre postulación. Entonces, esta es una realidad que viene cerrando, reitero, el espacio para la participación. Por un lado, por otro lado. El proyecto que nosotros hemos abanicado, y digo nosotros para no quedarme en mi persona, hace un proyecto de orden colectivo. A mí me tocó asumir una responsabilidad en el periodo pasado, que fue ser el candidato por el Frente Amplio por la Democracia a la Presidencia. Y en ese momento pues, hubo todo un debate en las estructuras que correspondían, incluyendo la del movimiento social del, en la que pertenecemos. Y solo así fue como yo pude asumir esa responsabilidad en ese momento. Y esto tendría que pasar por esa misma discusión para ver en qué podemos aportar nosotros. No hay ambición personal como otros que yo quiero ser, yo soy, yo, yo, yo, que es un yo, yo permanente, sino que se trata de un concepto colectivo del trabajo que realizamos. Y en ese sentido, pues, estamos eh, primero inscribiendo el Frente Amplio por la Democracia en este momento, que sus son dicho sea de paso. Una vez más, queremos aprovechar esta tribuna para denunciar el fraude de lo que fuimos objeto, que nos robaron el 2%. Presentamos las eh, denuncias concretas a la Fiscalía Electoral y hasta hoy eso no se ha revisado, ni siquiera se ha procesado, con lo cual se muestra que aún presentando las pruebas, llevándoselas a los fiscales electorales, pues simplemente esto no se quiso ventilar. Saúl, y sería... sería saben, sí, disculpe, ahí Saúl, para hacer docencia precisamente el tema del 2% porque mucha gente se queda se ha quedado con la película de los resultados y de en función de esos resultados quién sobrevive y quién no. Eh, expliquemos un poco este, este tema del 2%. El 2% es la cantidad de votos que puede sacar el candidato a presidente, el candidato a alcalde, diputado, eh, representante de, de corregimiento. En el caso de estos últimos se suman pues todos los alcaldes, por ejemplo, que tú tuviste candidatos en todos los distritos del país, todos los diputados que tenías eh, candidatizados en las distintas eh, circuitos del país, y todos los representantes de corregimiento. En el caso nuestro en particular, en el caso de diputados y de alcaldes, es donde teníamos el 2%, hay actas donde los jurados de mesa allí decidían quitarle los votos alfa para cuadrar las actas, eso está escrito. Es más, me comprometo contigo y con él a entregarle un estudio que hicimos nosotros de esta situación, que fue con lo que presentamos la denuncia y nada de esto se ha llevado a la justicia electoral, lo cual muestra claramente que en esta situación hubo un fraude en el caso de, del 2% de Frente Amplio por la Democracia. E incluso bien cuestionado estuvo el tema de, la, de los candidatos a la presidencia, que uno de ellos anunció que iba a impugnar y después simplemente no lo hizo. Pero el 2% puede sacarlo, el candidato a presidente, los candidatos a diputados en una sola franja, todos los candidatos a diputados, todos los candidatos a alcalde en una sola franja, o de los representantes de corregimiento en una sola franja. Y en el caso de diputados y alcaldes, nosotros no tenemos duda que teníamos el 2%. Desgraciadamente, no se ha querido ver este, esta situación. Y además, ahora que iniciamos a reinscribir el FAC, no ahora, sino en diciembre del de año 2000, 2000, en diciembre del año 2000, las reglas del juego del Código Electoral eran una, y ahora que la cambiaron, pretenda hacerla de orden retroactivo, violando la Constitución, porque la Constitución establece qué normas se pueden hacer de orden retroactivo, y el, en el tema electoral no existe la causa que establece el, el orden constitucional para que la misma se haga de orden retroactivo. ¿Eso qué trae a colación en el caso del Frente Amplio por la Democracia? Los plazos fatalísimos que se han puesto en función que si de aquí a diciembre de este año tú no tienes toda la firma, ya no puedes, aunque la consiga después de diciembre de este año, ya no puedes competir en el torneo del 2024. Eh, por ahora, eso digo Saúl, que se vienen cerrando los cauces, ¿no? Sí, ahora, Saúl, pese a ese escenario un poco poco negativo que nos dibuja o que nos expone con relación a los obstáculos que encuentran en el camino los independientes, observamos cada vez más personas que se atreven, que se suman a ir, como quien dice, a lanzarse a ese proceso eh, de cara a las elecciones 2024, eh, figuras que era impensable que iban a dar ese paso, pero que han tratado de salir de esa zona de confort que han incluso dejado o van a dejar las redes de cuestionar y decir, bueno, vamos a ver yo del lado de allá, no quedándome del lado de viendo los toros desde la barrera, vamos a ver qué puedo yo aportar, qué, cómo puedo yo hacer verdaderamente esas transformaciones a este país. Porque si no nos sumamos, Saúl, ¿de qué nos sirve quedarnos de este lado criticándolo todo? Hemos visto semanas de protestas y protestas, que realmente con lo que pasamos de la pandemia sabemos en el hueco que caímos económicamente hablando, y las afectaciones terribles, sobre todo para el sector de la construcción, y usted no me dejará mentir, ahora incluso se están anunciando estas futuras protestas por el tema del veto al proyecto 808, que tiene que ver con el, el tema del combustible. El combustible. Y eso más adelante, pues, quisiera su opinión al respecto. Pero yendo por el hilo conductor de lo que usted señala, de esos obstáculos que usted ve le quita a Saúl la esperanza o las ganas y la voluntad de seguir intentándolo y por supuesto sumar a más personas a que cambien esa idea y ese pensamiento de que el independiente no me va a resolver lo que sí me resuelve un político tradicional que está acostumbrado precisamente al clientelismo y a atraerme a mí el CIN sí, o la bolsa de comida y por eso lo mantengo allí. ¿Qué opina Saúl de esto? Fíjese, nosotros hemos apostado en nuestra ideología, en nuestros conceptos políticos, en nuestra lucha, porque la liberación del pueblo, de su liberación social y de perfeccionamiento de la liberación nacional, no depende de individuos en realidad, ni de partidos políticos, depende de la organización y la capacidad que tenga el pueblo para la transformación que tanto anhelamos. Todos anhelamos un mejor país, todos queremos mayores oportunidades, todos aspiramos a tener una educación pública como corresponde, salud, eh, es decir, las condiciones materiales de vida que dignifiquen eh, eh, la existencia de los seres humanos en este país. ¿Cuál es el problema y nuestra desgracia? Nuestro problema y nuestra desgracia radica en quienes nos están gobernando, tienen un libreto. Voy a hacer el corte histórico, los últimos 32 años después de la invasión, para no irme más atrás, porque este cuento es desde 1903, pero hace 32 años de invasión en este país, que se prometió una supuesta democracia, aquí hay un grupo, un selecto, muy selecto, que se ha enriquecido de los erarios públicos, de las cosas que no son comunes a todos, que son del Estado, y que obviamente ha creado una sociedad desigual. Nosotros hablamos de democracia en un país donde hay, por ejemplo, más de 57% de la población económicamente activa en la informalidad del trabajo, y eso no lo produjo el COVID. ¿eh? COVID es hace dos años. Hace dos años, cuando usted revisa eh, la estadística del INET, eh, los excluidos eran, o los cuentapropistas eran el 47%. Ahora subió un 10% con el tema del COVID. ¿Qué ocurre con los bajos salarios? Estos bajos salarios existen desde 1903 hasta aquí. El salario mínimo que se luchó en 1959 era de 50 centavos. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy? La, la distribución de la riqueza en Panamá, estamos en el sexto país del mundo, tercero, segundo de América Latina, donde hay peor distribución de riqueza. Eso no lo creó el COVID. Y así podemos ir pasando lista. Fíjense cómo está la educación pública, la salud pública. Nótese las necesidades necesidades que hay en, en, en vivienda para la población, en fin, entonces las cosas fundamentales para el desarrollo humano, aquí no lo resuelven quienes no han gobernado y quienes no han gobernado, Lo mismo PRD, Arnufita, Cambio Democrático, Partido Popular, Modirena, todo ello revuelto, después salen de ahí sacando partido, tres más, es la misma gente en su propio ambiente y naturalmente eso no tiene ningún sentido en función de las necesidades que la mayoría tienen. Ahora Usted atinadamente dice que hay un entusiasmo de alguna gente que está aspirando por la vía eh, de libre postulación Bueno, esa gente solo tiene hasta el 31 de julio, estamos a 6 de junio, para poder inscribir con todos los requisitos que ha puesto el Tribunal Electoral. Situación que no tiene ningún otro candidato de la partidocracia. Eso van a esperar a sus congresos, van a, a su primaria, sé que la hacen, o el dedazo y los maletinazos y demás, y son candidatos. El que no se inscribe aquí al 31 de julio, no puede ser candidato por la libre postulación. Pero además, Ahora, cuando, se, elemento, encuentre con, cuando sí. se encuentre con un mametreto como así, de decretos, mientras los estudia para poder inscribirse, se va a encontrar con una dura situación. No es tan fácil. Ahora, yo creo que el pueblo tiene que seguir luchando, organizándose, concientizándose, y, y buscar un cambio real en la sociedad nuestra. Estos requerimientos, Saúl, eh... Habrá quienes lo entiendan y seguramente habrá una respuesta para ello y dirán, bueno, es que estamos trabajando en función de la transparencia, de que, de que no solamente el aspecto de una organización en una, en una candidatura, sino también en los fondos y demás. ¿Se, ¿Se fue la mano en pollo en esa intención de transparencia? Fíjate, aquí, aquí la transparencia nunca ha sido tal, Ricardo. Te invito a ver los números que presentaron los candidatos presidenciales en la elección pasada. Vas a ver donantes, éramos seis, si mal no recuerdo, en cinco de los seis, los mismos donantes. Pero ¿qué pasa? Hay campañas que podía, la campaña presidente dice, puedes conseguir donación hasta por 10 millones. Pues yo presenté, si mal no recuerdo, 55 mil dólares, que fue lo que pude conseguir en donaciones. Los demás eran millones para arriba. Eso es lo que estamos obligados a declarar. El mismo día de las elecciones, la plata que corra ahí no es obligada a declararla según la norma del Tribunal Electoral. Lo que pasa es que cuando uno se mete en este código profundamente antidemocrático electoral y todos los decretos que se legislan, en realidad ahí están todas las formas de evadir por un lado y de poder seguir lo que estamos viendo, el clientelismo. Eso, eso todos los conocemos y no hay forma que se legisle algo que ayude a cortar el clientelismo. Y cuando se legisla algo, se dejan las puertas abiertas para que pueda ocurrir lo que ya digo. La plata que se mete el día de las elecciones, no hay que reportársela a nadie. Y allí es donde corren los maletinazos los carros, los en fin, que se conoce que no vale la pena perder el tiempo escribiéndolo, pero que todo el mundo es testigo de lo que está pasando. Entonces... Eso no puede ser llamado democracia. Nosotros lo que tenemos en ese acto es un acto clientelista que al final las élites que invierten en esas campañas se benefician de contratos, de concesiones y así sucesivamente de una serie de cosas que no son comunes a todos y que finalmente algunos, unos cuantos pocos, son los que se benefician de la supuesta democracia que tenemos. O sea, yo creo que hay que buscar, sí, hacer un país más justo un país en el que todos podamos tener eh, vida digna y solo eso puede conquistarlo. No lo que ya no ha gobernado por 32 años y antes, sino por nuevas fórmulas que podamos encontrar desde el pueblo. En conclusión, y para pasar a otro tema, don Saúl, ¿no veremos nuevamente a Saúl en el ruedo político con aspiraciones presidenciales? Fíjate. Te, te lo reitero de nuevo, la decisión de la vez pasada no fue mía, es más, si hubiese sido personal, quizás ni la tomo, porque en verdad, eh, de forma individual, Saúl Méndez no representa más que a su persona. Lo nuestro es un proceso de orden colectivo y debatiremos y discutiremos en torno a ese tema en particular, pero ahora estamos concentrados en tratar de terminar de inscribir el FAF. Luego de eso, podrá discutirse candidaturas y demás. Antes es imposible discutir eso, porque si no tenemos el instrumento que va a postular, entonces tendríamos que ver la posibilidad de candidatura de libre postulación, que para que tengas una idea, quien pretende ser candidato de libre postulación a presidente tiene que recoger la misma cantidad de firmas como para ser un partido político. ¿Te das cuenta? Entonces tú recoges eso, vas a una candidatura, Supongamos que no gana, que es lo más probable que ocurra, entonces esas 40 mil, 42 mil, 49 mil inscritos o firmas que recogiste simplemente se fueron por ahí mismo. Así que esas son el las condiciones. Es un, un, un enredo. Es un enredo. Ahora, Saúl, a, aprovechando, como, como siempre dice Edna, optimizando el tiempo, que, que pronto se nos puede venir encima a acabar, eh, esta, esta posición que hay en cuanto a, al subsidio del combustible. Que han planteado dentro de una serie de, de puntos que moviliza eh, la intención de protesta, ¿en qué se basa? Se basa en algo sencillo. Se basa en que es insoportable lo que está ocurriendo. Es decir, tú tienes un carro, Edna también, y, y miles de panameños tienen un carro, que antes llenar el, el tanque te podía costar 40, 50 dólares y que hoy te está costando casi 100. Pero cuando tú ves tu salario, tú te das cuenta que no se corresponde con esa realidad el gobierno lo que se le ha planteado claramente es que tiene que regularizar esto como ya se acaba de hacer ahora en 395 para el sector del transporte colectivo y algo, algo algún otro sector, pero que tiene que en realidad llevar eso al resto de la gente, y todavía 395 es muy alto para los salarios que tiene la gente, mira para que comparemos el precio del combustible con los salarios. El año pasado en diciembre, la señora Doris Zapata que es ministra patronal del trabajo y el señor Cortizo eh, promulgaron un decreto en el que realmente de los casi 40 salarios mínimos que hay en Panamá, revisaron algunos, algunos sectores con, con dos centavos tres centavos y al resto no le ajustaron el salario. Entonces cuando tú ves esto Tú sabes que los salarios no compensan el costo de la vida y no solo por el incremento de combustible ahora, sino por el costo de los alimentos, medicamentos. Ustedes han debatido eso también, que los precios están tirados por las nubes y que naturalmente esto está agobiando a la población. Y por eso el asunto de es que esto no se aguanta más y de allí la demanda de que el gobierno haga qué cosa que pueda regular este problema o paliarlo en función de los impuestos que cobra por cada galón de combustible que se da para poder apoyar a la población. Pero fíjate, hay, un, hay algo interesante en este tema y en ese concepto que tú acabas de plantear de subsidio. Cuando se trata de que va a ser transferido recurso del Estado a los pobres, al pueblo, entonces hay una campaña contra eso de forma tal que o están manteniendo a la gente o le están regalando, etcétera, que no puede ser así. Pero la transferencia que hace el Estado a la población que llega a una parte importante de ella en distintas formas son infinitamente inferiores a la transferencia que le hacen al poder económico. Ustedes tenían una entrevista hace poco ¿Qué estaban discutiendo ahí? Transferencia de recursos del Estado, que son los impuestos, que los ricos en este país no pagan. A mí me lo descuentan del salario. Estoy seguro que todos los salarios se lo descuentan del salario según el, el, el pago del impuesto sobre la renta. El pago de itbms que es al consumo y demás. Pero a quienes hacen negocio, entonces a ellos les buscan forma de transferirle y a eso no le llaman subsidios. ¿Tú sabes cómo le llaman? Incentivos. Pero son transferencias de los recursos del Estado al que más tiene. Entonces esto hay que discutirlo también. Por eso nosotros propusimos en aquella campaña que tiene que grabarse los ingresos de las riquezas porque no se pagan impuestos en este país. Y es necesario que los ricos paguen impuestos para poder tratar de buscar el equilibrio en la parte social que no es lo que se ocurre. Entonces, todo el que quiere invertir ahora en el concepto no liberal, ya no es el discurso aquel de que el empresario coge el riesgo y por eso acumula el capital que explota de la mano de obra, ya no ese es el discurso. Ahora quieren inversiones garantizadas y esas inversiones garantizadas es que no paguen impuestos, es que se le den toda clase de canonía para que ellos puedan invertir. Entonces, está trastocado el modelo capitalista o el sistema capitalista de tal naturaleza que lo que pretenden ahora es que el Estado le garantice ganancias, no cobrándole impuestos e incluso como los contratos leoninos que se firman, como los del corredor o otro tipo de concesiones donde establecían condiciones que había que garantizarle ganancias o el Estado pagar las mismas. Entonces se ah, han roto bien. las reglas del juego en sí. ese sentido. En otro orden de ideas, hace un momento traímos en el feedback digital el, el anuncio con relación a, a una propuesta del aumento de la edad de jubilación. Y sí, me gustaría conocer la postura de Saúl frente a esto, ya escuchamos algunos comentarios en las redes que no se han hecho esperar eh, en desacuerdo con este aumento de la edad de jubilación para salvar a la caja del Seguro Social. ¿Qué, comenta, qué o qué opinión Saúl le merece esta posibilidad de que esto se llegue a concretar? Más de lo mismo, Ana. tú y yo, Ricardo, y quizás quienes podemos ser contemporáneos en nuestras edades, sabemos que esta es el, la misma receta de siempre, reformas paramétricas. En vez de estar discutiendo, por ejemplo, en este país, cómo mejoramos la seguridad social para los ciudadanos, se trata de salvar una institución matando a los asegurados, porque eh, todos sabemos que primero llegar a la edad de jubilación es un problema. Segundo, el mercado laboral en el que nos agitamos, la mayoría de los trabajadores de este país, sabemos que con las nuevas reglas del juego de que usted tiene 40 años y lo despiden de su puesto de trabajo es un problema, volver a conseguir un empleo. Por un lado, la inestabilidad en los contratos de trabajo gracias a la reforma al código de trabajo los bajos salarios que se dan en este país a la masa trabajadora en términos generales entonces prácticamente aquí lo que se, le están diciendo a usted es lo que nosotros denunciamos desde el año 2005 y antes es trabaje más, pague más y muera rápido bajo esa filosofía naturalmente aquí no se está haciendo política pública para, para las personas sino para los intereses del poder económico. Si nosotros queremos enfrentar la realidad del seguro social, tenemos que discutir claramente un plan nacional de desarrollo que permita qué cosa, que permita generar empleo en sectores sensitivos, sector primario de la economía, que es el agro, con él la agroindustria, sector eh, secundario de la economía, la industria en términos generales que nos permitan generación de empleo, pero no empleo cuando usted va por hornal y de dan 5 o diez dólares empleos de calidad con seguridad social con prestaciones laborales con pago de seguro social para poder sostener la institución de esta manera pero además de eso hay una serie de activos y bienes que no son común a todos que prefieren dárselo a sectores privados para que lo exploten, a que lo explote el estado y que pueda ayudar a fortalecer la finanza de la institución fíjense la caja de seguro social Ahora, recientemente he escuchado que están en una forma muy solapada hablando de préstamo hipotecario. Los intereses son más bajos de cualquiera de los bancos que existen en este país. Pero no se mete una agresiva campaña para que la gente busque su hipoteca a través de la caja de seguro social. Porque lo que dice inmediatamente el sector de la banca privada es que se están afectando sus intereses. Pero la caja puede hacer actividad económica de los fondos garantizados con seguridad para que sea rentable. En un plan nacional de desarrollo la Caja podía prestar para el desarrollo del sector primario y secundario de la economía, ya lo dije, el agro y la industria, y naturalmente esto sería fuente de generación de empleo, pero lo más fácil aquí es que se reúne un grupo primero de oligarcas y tecnócratas al servicio de los oligarcas para decirle a quienes trabajan no, aumentarle la edad Bájale la pensión. Imagínense, si la pensión es de miseria hoy y le bajan el 20%, ¿qué se supone que la gente va a cobrar? Es decir, aquí hay una actitud realmente miserable contra la vida de la mayoría. Por eso es que la mayoría están obligadas a organizarse, a concientizarse y a conquistar un mejor país para todos. Porque en la mano de estos individuos, aquí lo que hay que abrir es terreno para cementerio, yo no sé... Eh, clematorios para tirar a la gente ahí, parece que eso es lo que ellos aspiran y es una naturalmente eso tendrá que, su respuesta. Y es una discusión que seguro va a tomar más calor y acercándose el tiempo eh, ni siquiera de, de, de continuar con la discusión sino el propio, el propio tiempo político va a traer muchas propuestas interesantes. Saúl, gracias, gracias por siempre la oportunidad de eh, pues, sus puntos de vista y, y los aportes que se hacen desde el sector tanto de Sumtrax como de Frenadeso, eh, a quienes pues, representa. Edna. Agradecido a ustedes por la oportunidad. Bienvenidos siempre. Se cuidan. Gracias. Bienvenidos siempre. Seguiremos conversando. Como no, siempre Muy a la tarde. hora. <ríe> Igual. Eh, son las 4:38 minutos de la tarde, momento.